Eh, voy a ir contestando las preguntas que han aparecido en el, en el WhatsApp. Bueno, había dicho, ¿quién es responsable de mirar el WIP, ¿cierto? El Working Progress. Eh, el responsable es el mismo equipo, el mismo equipo lo puede hacer. Ahora, puede tener un facilitador de flujo. Nosotros lo llamamos un common coach. ¿okay? Y eso no, no necesitas uno que sea Scrum Master. Eh, a menos yo no lo he necesitado. Eh, como concepto, eh, una persona que pueda, porque tiene que en realidad ser una persona que empodera a los otros para que se autogestionen y está revisando ciertas métricas, aportar métricas para la PMO, para que, tenga, para que pueda tener una, un big picture de cómo están sucediendo las cosas. Eh, y la idea es medir cosas sencillas, por ejemplo, la tasa de entrega, ¿cierto? Yo medir el lead time, de la, de, que es de medir cuánto tiempo ha demorado algo desde que se comprometió hasta que se entregó. ¿Mm? Eh, el WIP es trabajo no entregado sí, efectivamente, trabajo medio hacer, ¿cierto? pero tra trabajo comprometido, ojo esto es bien importante, porque si hay trabajo que yo no comprometido, no es WIP ¿sí? a ver, ¿a qué te refieres con que se debe tener WIP desde el negocio? ah, pero es de hacer una pregunta a otra persona, ahí no, no tendría, que, tendría que ver ahí qué, qué sucede ¿Algún ejemplo de cómo entender los problemas de negocio? Bueno, pregúntense ustedes, esto es el método científico, ¿eh? ¿ya? ¿Qué eh, es lo que hace un doctor? El doctor cuando recibe a un enfermo le eh, dice, ah, ¿sabes que te voy a operar? ¿Es lo primero que hace? No, lo primero que hace es primero preguntarle cómo se siente, quiere detectar síntomas, ¿cierto? Y a partir de los síntomas comienza a trabajar sobre los signos. Un síntoma es lo que la persona percibe de forma cualitativa, ¿no? Y el doctor después pasa algo objetivo, que son los signos. Él comienza a escuchar si tiene un soplo en el corazón, si puede observar si hay una irritación en el ojo, una irritación en la garganta, ¿cierto? Y si le faltan datos, va a mandar a hacer un examen y tratar de eso establecer la causa. Eso se llama el diagnóstico. ¿Ya? Eso es la, es la el parte que fallamos históricamente. No tenemos un buen sistema ¿cierto? De, ni la, de diagnóstico sobre qué es lo que está haciendo fallar nuestros flujos de valor. ¿ya? Nosotros hemos trabajado varios años sobre esto. El método se llama A3 de Toyota. Nosotros hemos generado una versión de Product Owner que se llama Lean Product Owner. Que, que le interesa, le podemos explicar de qué se trata. Que está basado en un Product Owner que está entrenado no para dar soluciones. ¿ya? Sino que está entrenado para dar diagnósticos. Y trabajó crear soluciones junto con la gente de tecnología. ¿Cierto? Esto es interesante. Y para eso existe todo un tema. Porque a nuestros jefes regulantes se les ocurre una idea. Acá hay un problema de, de formación. En la educación nos dicen, la respuesta es la A o la B. Entonces la gente cree que existe la única solución. La primera idea que se le ocurre es. Entonces me ha pasado... Tres meses tratando de averiguar por qué una organización de salud quiere hacer una app. Y la realidad nadie lo sabe, porque están copiando la competencia. Y obviamente ese proyecto lo único que puede hacer es fracasar, porque no tiene claro para qué. No tiene ningún objetivo de negocio. ¿Ya? Nosotros tuvimos que hacer todo un esfuerzo para encontrar el sentido detrás de la famosa app que querían hacer. Tres meses de trabajo. ¿Okay? Las historias de usuario son parte de los experimentos. ¿Sí? la historia de usuario habla, hablan de una solución, pero esa solución tiene que tener una creencia, dice, si yo pongo esta solución en producción, generar un impacto en el negocio. Si no tengo marcada esa hipótesis, ¿cierto? No estoy haciendo un experimento. Por lo tanto, va a ser muy difícil de medir después. Por lo tanto, se dice que, igual que como hacemos que los test se hacen por delante de la historia de usuario, también las hipótesis debieran definirse antes, ¿cierto? De tener las historias de usuario o las épicas. ¿Cómo se descubre el WIP del equipo? Se mide en base a la duración de un sprint. En Kanban, en realidad, no necesita de sprint. ¿ya? También se puede hacer con sprint. Eh, el WIP de un equipo se, se mide a través de lo que se llama el throughput, la tasa de entrega. Ítems por unidad de tiempo. ¿okay? Eh, ¿Alguien eh, plantea si esto se usa los story points? No es necesario usar story points, ¿cierto? Eso ahí lo que. Eh, me pueden hacer, hacer la pregunta y les puedo mandar los lo estudios que hay estadísticos, tú puedes contar los ítems regularmente, basta con que el ítem tenga un orden de magnitud similar a los otros, orden de magnitud que sea entre 1 y 10 ¿Ya? Ya, todos los ítems que por ejemplo sean programables en unas semanas, se pueden contar como similares, y dice pero cómo puede ser eso, si hay un gran una diferencia, sí por pues lo que pasa es que hay un efecto que se llama la multitarea y la multitarea se come todas las diferencias entre el 1 y el 10. Ahora, entre 1 y 100, sí, claro, tienes que, bueno, ahí tienes dos de magnitud, ahí sí es que hay que dividir. Hay todo un tema sobre el tema de la estimación, pero en realidad la, el WIP que tú determinas es la tasa de entrega. Si yo saco X ítems por semana, yo puedo ingresar X ítems por semana. Es bien sencillo, ¿cierto? ¿Qué contienen las tarjetas del portafolio de alto nivel? Para nosotros, lo que contienen son los diagnósticos, perdón, son los problemas, son los efectos indeseados a resolver. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, tenemos que hacer un traspaso de un cliente desde un banco a otro. En Chile se acaba de iniciar la portabilidad financiera. Y tenemos problemas de que eh, tenemos que pasó que un cliente, los datos llegaron incompletos. Y por lo tanto tuvimos un montón de problemas para poder, para poder eh, hacer la activación de la nueva cuenta corriente. Bueno, al hacer eso es un problema, eso es lo que entra al portafolio. Y puedes agruparlos con otros y darte cuenta que muchos en realidad son síntomas del mismo problema. Hiciste todo un tema de, de entender la problemática y, a, y a encontrar el diagnóstico, la causa, y ahí con la causa voy al equipo de tecnología... ¿Cierto? Y, y, y tratamos de co-crear una solución. Muchas veces esas soluciones no son con tecnología, son cambios de procedimiento. O son soluciones de prototipo, que son de baja tecnología, las validamos, ah, y ahora sí lo implementan en el sistema. ¿Cierto? Que es un modelo muy lindo, hacer las cosas de forma pequeñita, sencilla y muy barata, hasta que se puedan trabajar más. ¿Cómo evitar que la autogestión de la célula, y me perdí un poco, ¿no? Eh, eh, como hay conversación entre el misma gente voy a tratar de ver qué dicen. ¿Cómo evitar que la autogestión de la célula no nos lleve a la zona de confort? Eh, porque ellos están integrándose en el trabajo, ¿cierto? Con, con, el, con los clientes. O sea, fíjense que están en un modelo integrado, no están, están mirándose ellos mismos. ¿Ya? Eh, están mirando dentro, de, es explícito cuáles son los problemas que están trabajando. Ellos no reciben un pedido, ahora reciben un diagnóstico de un problema que tienen que atender. Por lo tanto, tengo muy, es mucho más clara la intención de lo cual estoy trabajando. No basta con poner un software en producción. Ahora hay que preocuparse si ese software realmente fue efectivo o no para resolver problemáticas. Por lo tanto, eh, no es solamente el feedback el problema sino también es tener una visión de punta a cabo de la necesidad que estoy tratando de resolver. No es solamente hacer software, es tratar de que el negocio funcione mejor. Ya, María Elena me acaba de preguntar, ¿podrías compartir experiencias que has visto del equipo en su camino por lograr autogestión y los problemas que enfrenta cuando asume responsabilidades? Eh, sí, lo puedo hacer. Es un poquito más largo del tiempo que tenemos, así que lo, lo, lo voy a mandar en un audio, cuando, porque nos queda un minutito dentro de la sesión de acá. Así que bueno, eh, se me está acabando el tiempo. Eh, muchas gracias por la eh, por participación. Eh, voy a seguir en la conversación, así que voy a tratar de ir contestando lo, las preguntas que vayan poniendo y sigamos conversando a través de este canal.